Hola hola, acá estoy para hablar después de otra reacción, les doy la bienvenida a este nuevo video y en esta ocasión voy a hablar de lo más destacado de la DC Fandom que se celebró por segunda ocasión y trajo varias cositas interesantes. Para empezar, tuvimos un pequeño vistazo del detrás de escena de Black Adam, la película que se va a estrenar el próximo mes de julio, más precisamente el 29 de ese mes, con Dwayne la roca Johnson como protagonista. Pudimos tener un vistazo a Alice Hodge como Hawkman, a Quintessa Swindle como Cyclone, a Noah Centineo como Atom Smasher y a Pierce Brosnan como Dr. Fate, además de un primer avance con la aparición de Black Adam en todo su esplendor. Continuando con el detrás de escena de las próximas películas de DC, tuvimos un vistazo a Shazam! Fury of the Gods con Zachary Levi hablando sobre la película que por las imágenes pinta bastante bien, con Helen Mirren en el elenco y David Sandberg nuevamente dirigiendo, aunque lamentablemente hay que esperar bastante ya que la secuela de Shazam va a llegar recién en 2023. Otra secuela dentro del universo extendido de DC que llegará un poquito antes será Aquaman and the Lost Kingdom con el regreso de James Wan en la dirección y obviamente Jason Momoa interpretando a Aquaman. Pudimos ver un poco de Black Manta que regresa nuevamente como villano y con un look distinto al igual que Aquaman con su nuevo traje que personalmente me encanta. Esta película va a llegar el 16 de diciembre de 2022. Otro de los proyectos que tuvo su primer avance fue Peacemaker, la serie protagonizada por John Cena y dirigida por James Gunn, es un spin-off directo de The Suicide Squad que va a contar un poco más de este personaje y la verdad que se ve todo muy bien. Le pongo mis fichas a esta serie que vamos a tener pronto en HBO Max, estreno programado para el 13 de Enero. Una de las grandes sorpresas de la DC fandom llegó con el pequeño adelanto de The Flash, la película del velocista protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti no tiene fecha de estreno confirmada pero todo indica que llegará en 2022. En el avance pudimos ver a Barry Allen con otra versión de su misma persona y con una voz en off que hablaba sobre la posibilidad de estar en varias líneas temporales además de cambiar el pasado y el futuro. Tuvimos un vistazo a su nuevo traje que la verdad que me gusta muchísimo más que el que vimos en Justice League y tuvimos una breve pero clara aparición del Batman de Michael Keaton que parece que va a ser importante en esta historia. Y para terminar, obviamente el plato fuerte fue el tráiler de The Batman. La esperada película de DC protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves además de contar con Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Andy Serkis y Jeffrey Wright va a llegar en marzo de 2022. En este avance tuvimos un mejor vistazo a Zoe como Catwoman, Paul Dano como El Acertijo y a Colin Farrell y reconocible como El Pingüino. La película claramente va a contar con mucha acción, y se nota en las imágenes que este batman es uno bastante violento que va a ser increíble para ver en la pantalla con un Robert Pattinson que sinceramente me ilusiona muchísimo con su interpretación hasta acá un nuevo video después de otra reacción me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer además no se olviden de suscribirse, darle like al video y activar la campanita que todo eso me ayuda un montón para seguir creando contenido nos estamos viendo la próxima después de otra reacción. Gracias.